Mierda, WhatsApp, WhatsApp. Que... Dale, ahí está. Bueno es? muchachos, esta es la fusionadora Estas fusionadoras son automáticas ¿Qué quiere decir eso? No hay, que, eh... Hacer mucho para no hay que configurarla Solamente es oprimir el botón de auto y listo Este es el horno Que va a reducir nuestros smooth Que estos es, no son es más que un par de termoencogibles en uno solo Y la mitad tiene una varillita sólida ¿no? Una varillita dura que lo que hace es darle fortaleza al hilo donde lo vamos a fracturar o donde lo vamos a fusionar. ¿Listo? Tenemos motores en eje X, en eje Y. Las dos prensitas que nos van a servir para sostener los hilos mientras que hacemos la fusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo fusioné uno. Si ustedes se dan cuenta, ya está fusionado acá. si ¿Sí se dan cuenta de los dos colores? Sí. Y perfecto esa vuelta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Okay. Vamos a hacerlo desde cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente aquí, en la vida real, lo que vamos a hacer es introducir primero el smooth, porque pues tenemos dos cables grandes acá, aquí podemos darnos ese, el dibujito de hacerlo diferente. Entonces vamos a pelar uh -huh. También entre, de entre dos y dos y medio centímetros. Haciendo porciones pequeñas. Precisamente para evitar que la fibra se fracture. Si ustedes se dan cuenta el cortador. Tiene dos bridas. Una más ancha que la otra. Como aquí estamos con el solo hilo de fibra. Vamos a posicionarlo en la brida más delgadita. Y que la pintura quede aquí al final del carril. ¿Vale? Cerramos. Cortamos. Y el corte ya quedó aquí adentro. Y luego vamos acá. Posicionamos el hilo de fibra. Que sobresalga un poquito. Que quede cerquita de los electrodos. Pero no tanto. Sí. ¿Se dan cuenta? Listo. Sí. Ahora, con el segundo hilo. Vamos a hacer exactamente lo mismo posicionadora es que automática. Sí, automática. Ella hace ajustes automáticamente. Entonces aquí exactamente lo mismo, pelamos, posicionamos en la brida más delgadita.